La remodelación de uno de los centros comerciales más visitados y recordados como lo es el Centro Comercial Salitre Plaza es evidente. Con una inversión aproximada de 47 mil millones de pesos, el Centro Comercial Salitre Plaza, ubicado en el corazón de la capital colombiana, termina su renovación arquitectónica. Desde el 2016 Salitre Plaza ha tenido un proceso de renovación garantizando la seguridad para sus visitantes y para quienes realizaron las obras. Y el liderazgo del proyecto fue de Salitre Plaza a través de Patricia Orrea, la gerente de todo el consejo directivo. La gerencia de obra estuvo a cargo de Pai, en cabeza de Mayer. Eh, hubo interventoría eh, técnica a través del y su equipo de trabajo por parte de la firma Gutiérrez Díaz. Nosotros como grupo asimilamos la interventoría en seguridad, salud y gestión ambiental y un aproximado de 70 contratistas eh, lograron ejecutar todos los acabados con total calidad y sin ningún riesgo. Salir de plaza en el 2019 cumple 23 años, mostrando una completa renovación. Iniciamos con un proceso de coordinación, de planeación de una serie de actividades que involucraban la terminación de acabados en temas de pisos, cubiertas, barandas, Cielos rasos, paisajismo, invernaderos, fachadas y remodelación de ojos. El cambio de imagen realizado con la renovación garantiza el reposicionamiento exitoso del centro comercial Salitre Plaza, que concluye obras resaltando la importancia de la prevención de accidentes en la ejecución de esta inversión. En esto digamos que tuvimos un plus muy importante, que fue la contratación del grupo Asimut quienes, eh, digamos, nos colaboraron de manera activa a la implementación de unas medidas de seguridad que nos apoyaron y nos ayudaron para que esta obra saliera adelante. De hecho, durante todo el proceso constructivo no tuvimos eh, pues un solo accidente, digamos, mortal. La gestión de la parte de seguridad industrial en esta obra fue excelente. Los indicadores de, las, de accidentabilidad fueron de mayores en consecuencias. La gestión de riesgo, puesta como ejemplo, contribuyó para que se siga consolidando la imagen positiva de este centro comercial. Nosotros aquí queremos resaltar la inversión humana, técnica, financiera que hizo Sanitre Plaza para lograr éxito en el proyecto. En la gestión de riesgo se hizo de una forma adecuada y por eso es que hoy podemos decir que Sanitre Plaza es una gestión segura e inteligente para su negocio. Más de 1.3 millones de personas al mes visitan este importante centro comercial. Con las renovaciones se espera que esta cifra siga aumentando.